Nos vamos a la comunicación telefónica bueno. Y no va a ser cualquier comunicación telefónica Porque ella forma parte de este espacio Exactamente Así que le vamos a dar la bienvenida a Marta Mamani Para que llegue ya Lleguen, porque son muchas Las buenas energías Marta, buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen día Naomi Buen día Carlitos, ¿cómo está toda la audiencia de LV7? Y así es Tenemos que estar con mucha, mucha buena energía ¿Para que Para estar mejor, cada día mejor diría yo, De eso y, bueno, o sea, Sí, sí. Y estamos en estos días muy muy especiales, que es Semana Santa eh, no tan solo desde el punto de vista de la rosca de Pascua, el huevito de Pascua, eh, sino nos vamos más hacia nuestro interior que realmente representa la Semana Santa eh, no lo vamos a tomar desde el punto de vista tan religioso en nuestro caso porque por ahí están los que no son tan creyentes, los que no son tan practicantes de la religión, pero Dios se dice que es uno solo para todos y todos tenemos eh, algo en qué tener fe, ¿sí? Eh, y bueno, y como decimos siempre también la fe en uno mismo. Pero estos son días, como les dije, muy especiales para la Iglesia Católica. Representan la muerte, la pasión de Cristo. Y vamos a plantearlo desde el punto de vista de las energías, ¿sí? Si hablamos de energías, hablamos de espiritualidad. De espiritualidad, ¿y qué debemos hacer? Debemos volver a nuestro interior, debemos liberarnos de todo pensamiento negativo. Eh, somos y transmitimos energías, decimos siempre, porque las energías se contagian. O sea, si uno está mal, viene otra persona que por ahí está bien y viene... A conversar conmigo, yo estoy mal y, y me cuenta algo y, y seguramente mi energía le va a contagiar y se va a ir mal. Entonces, debemos estar en este mundo eh, así, bien plantados, bien plantados con mucha, mucha energía. ¿Para que Para que sea toda una cadena que vaya vibrando en positivo, ¿sí? En estos días decimos que fluyen, bueno, por ahí hablamos de muerte, de resurrección, lo vamos a ver por ese lado, ¿sí? Si pensamos en la muerte, que sería? Algo oscuro, fluyen malas energías, también en esta época salen las personas malas que quieren hacer por ahí daño, ciertas cosas, ciertos trabajos, eh, y eso no debemos permitir que nos llegue. Eh, ¿Por qué? Porque alguien me puede, sí, puede hacerme daño, pero si yo permito más que eso me llegue, o sea voy a vibrar en muy, muy en negativo. Entonces, no, no debo aceptar eso. ¿Y cómo hago? Porque muchos me dicen, ¿y pero cómo se hace para protegerme? Primero, debo estar bien plantado en la tierra, como les dije. Y saber lo que yo quiero, saber lo, para qué vine acá a este mundo, cuál es mi propósito. Si yo vine para estar, eh, supongamos, si tengo una actividad, me dedico 100% a mi actividad, no me interesa del resto, no me interesa del mundo, bueno o sea estoy metida en mi mundo y no debe ser así. yo siempre debo pensar en el otro, si vine acá es por algo así, siempre hay algo para dar, todas las personas porque hay veces que decimos no pero esa persona no sabe no sé si ustedes escucharon eso que decís no pero no le cuentes a eso porque no sabe nada <risa> Muchas veces se escucha eso No, o sea, todos estamos acá Y todos tenemos nuestros saberes, nuestros conocimientos Y podemos ayudar y colaborar con otras personas Entonces, ¿qué, qué debemos hacer? Eso hace que vaya y que fluyan energías buenas Donde yo pueda contagiar al otro Donde yo pueda eh, tener una palabra, un pensamiento Algo en positivo, ¿sí? Y también eh, lograr nuestra paz interior así. O sea, si yo voy eh, con ese... Con, con esa mirada tan, tan individual, eh, nunca voy a llegar a una paz interior total. Por ahí no sé si vieron si es que hay personas que van a un lado se pelean con uno, van a otro lado se pelean con otro. Y así días y días y pasan, y quizás realmente no nos gusta hablar con ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque son personas que nos bloquean, que tienen malas energías, que decimos gente tóxica, entonces debemos sacar de nuestro lado y entender que la gente tóxica si no lo entiende, o sea, debemos sacarla, ¿sí? No no estar constantemente, porque por ahí nos estamos con gente que dice, no, pero sabes que, que esto no es así, porque te va a ir mal, no hagas esto, no hagas lo otro, y eso, todo eso va contagiando, pero, bueno, como dijimos, estamos en esta semana tan especial, pero si hablamos de muerte también, hablamos de resurrección, y eso es, de ver la forma de resucitar, de, de hacer cosas diferentes, de renovarnos, de, de construir cosas positivas, de perdonar también muchas veces, porque nos quedamos anclados eh, en esos resentimientos, en cosas negativas, que yo me peleo con, con una persona y sigo enojado y sigo enojado y eso me hace daño a mí mismo. entonces eso debo sacar y liberarme de todo pensamiento de negativo. ¿sí? Y Perfecto. bueno. Y para terminar, le, les regalo un tip de rituales. Como sabemos, los rituales o sea, son eh, energías que nosotros ponemos en algo para desarrollar un, un propósito. ¿sí? Vamos a hacer la cruz de naranja para protegernos en estos días así cuando fluyen ciertas energías. Eh, la cruz de naranja. Voy a colocar una naranja, siete clavos de olor y formar una cruz en esa naranja. Todo lo que sea cítrico me sirve para prevenir la entrada de mala onda, ¿sí? Cosas malas, todo, todo lo negativo lo detiene. Entonces, la cruz de naranja, eh, formar una cruz con siete clavos de olor. Y por último, eh, un círculo de bicarbonato en la puerta de entrada de la casa. A eso le voy a poner tres clavos, o sea, los clavos comunes, los de metal, para sí. que no permitan... Las la entrada de mala energía y eso lo tapo simplemente una alfombra eh, o algo y pongo y una plantita una plantita que sea muy muy bonita ante la vista de todos y así voy a tapar eso y va, te, va a estar ahí por siete días bien ¿sí? bien Porque para evitar pensaba en que quizás alguien que te pregunte y esto para qué es es bueno cuando te preguntan así ¿viste? Mm. y para qué tenés esa cintita y para qué tenés es, es bueno uno lo tiene que tomar como neta curiosidad o sí. Habría que, habría que ver bien de, de, de dónde viene, de qué tipo de persona viene, porque por ahí, si es alguien que viene con esa energía, está mala, hmm. a preguntarme directamente es porque esa persona no tiene buenas intenciones. Oh. Y entonces, a estar atentos con eso. Y no dejar tocar las cosas. ¿Viste? No dejar no tocar claro. esas cosas. Claro. Por eso siempre hay que tapar. ¿sí? Bien. Tapar eh, una alfombra o un... algo y, y, y una planta en la entrada de la casa Excelente, excelente, Martita nosotros te agradecemos como siempre los consejos, las buenas energías y será hasta la próxima Así será muchas gracias y que tengan felices Pascuas que disfruten este fin de semana largo y bueno, y a pensar en positivo y a vivir así, en positivo nada de mala energía mala onda, personas tóxicas fuera y lo que, lo que podemos hacer también es aprovechar y estar ahí en tus redes sociales. Sí, pueden consultar, pueden... Mucha, mucha gente por ahí me consulta o me dice, mira, ¿sabes qué? Yo quiero saber de tal cosa. Y bueno, y así, mm. que opinen, que la gente me diga, yeah. bueno, yo estoy haciendo esto, lo otro. Eh, se pueden comunicar a Buenas Energías con Marta Mamani en el Facebook. En Instagram me encuentran como Marta Mamaní 13 o al número 3815 66 Excelente, excelente. Ya está todo anotadito y nosotros Muchas agradecidos, gracias. Marta, como siempre. Gracias. A ustedes, feliz fin de semana. Bueno.